¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, ¡excelente papá! Petro. ¿Aló? ¿Tú eres José Macho? ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde? Sí, sí, sí. Uh, uh, uh, ¡Uh! Y sí, pues muchachos, finalmente hemos llegado a los 100.000 seguidores. Así que para celebrar estos 100.000 suscriptores, vamos a hacer un tag de preguntas y respuestas. En este video, déjenme todas las preguntas que deseen voy a escoger varias preguntas, 20 o más, vamos a ver cómo salen suculentas esas preguntas para responderlas en el próximo video. Preguntas sobre mí, preguntas sobre tecnología, preguntas sobre conspiraciones, preguntas sobre lo que quieras. Así que no sea tímido, pregunta en lo que quiere, aquí vamos a responder de todo, sin pelos en la lengua. Y una vez más chicos, muchas gracias a ustedes porque ese es un premio para ustedes. Y ahora sí, los dejo con lo que todos queríamos ver. Escena de saludo. Un saludo para Iván Alfonso. El Jesús. él, Jaiden Salazar Valencia. Gonzalo Cabanzo Y recuerden amiguitos, suscríbanse al canal de José Machu y tu cruz te llamará para decirte que te ama. Neto lo juras. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye.